platicando con los chicos y me preguntaban específicamente qué es lo que hacen Manitech. Pues hay que aprovechar que estamos en este espacio y sí. platicanos, ¿no? Sí, eh, bueno, fundamentalmente hacemos proyectos de implementación de sistemas CRP. Eh, prácticamente gestionamos desde el principio hasta el arranque de operaciones todas las actividades que tienen que hacerse para que una empresa pueda tener un ERP bien implementado. Bueno, Pai, ¿entonces qué es un ERP? Eh, bueno, hija, son sistemas de plataformas tecnológicas que sirven para poder administrar eh, y consolidar todos los procesos de una empresa y de alguna manera generar a través de todos los procesos que se hacen en cada una de las áreas información financiera que sirve para tomar decisiones. Oye, ¿Y cuándo y con qué objetivo se creó el primer RP de M1? Eh, Según leí, en el año 1971 hay una empresa que hoy día se la reconoce mucho porque es un referente en estos sistemas RP. Y el objetivo era como evolucionar un poquito todo lo que significaba anteriormente los MRP, que eran sistemas de planificación de materiales. El sistema de planificación de materiales solamente servía para que una empresa tuviera una herramienta de cálculo rápido para planificar materiales para ya sea producción o, o manufactura o comercialización. Eh, en base a pues, una fórmula algorítmica que solamente cuidaba no desabastecerse en las áreas de almacenes o de producción, el RP eh, comenzó a ser una herramienta de forma que empezó a cubrir no solamente almacén sino toda la empresa okay. entonces ese es el objetivo, poder cubrir a toda una empresa okay. ¿Sí? sí Bueno pero y entonces hoy en día, ¿cuál es el módulo que no puede faltar en un ERP? Bueno, ni hoy en día ni nunca puede faltar el módulo financiero el ERP es una herramienta netamente financiera y cuando una empresa implementa un ERP lo que se busca es que pueda ver la información, la realidad financiera de, de toda la empresa, desde todas las áreas, impactado en un reporte de balanza de, de, de comprobación, estado, finan, estado de resultado financiero, eh, pues todo tipo de reportes financieros, que al final es la, la naturaleza del ERP, los RP son sistemas 100% financieros. O sea, papá, entonces habiendo tantos sistemas, ¿Quién sí y quién no es un RP? Sí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, digamos, porque sí hay muchos sistemas que dicen ser RP y no lo son. Generalmente los sistemas RP, o más bien siempre los sistemas RP, tienen que ser sistemas que puedan tener la capacidad de cubrir todos los procesos de una empresa. Esos procesos tienen que llevarse de manera tal que la información tiene que estar disponible para toda la empresa en todo momento. Entonces, si un sistema, por ejemplo, requiere que tú hagas corte en un área o en un módulo para que otras personas tengan acceso a otra información, entonces eso ya saca de ese sistema de la categoría de sistema de referencia. Si es un sistema que solamente se instala en un equipo y que muy pocas personas o en el peor de los casos una sola persona tiene acceso a la información que está en ese equipo, entonces tampoco es un RP. Eh, y bueno, no es una regla porque hay algunas excepciones, pero mayormente los ERPs como, como productos son marcas que tienen presencia global, entonces esto hace que, que vos eh, al contratar este tipo de, de tecnologías de estas marcas, de alguna manera te estás asegurando de que tu empresa no está. la información de tu empresa no está dentro de un sistema que fácilmente puede desaparecer. Entonces, ¿qué consiguen las empresas eh, teniendo un ERP? Esencialmente, cuatro cosas. Eh. La primera y más importante es la integración financiera de todo lo que sucede en cada una de las áreas de la empresa. Eh, generando información financiera hacia este módulo de finanzas que te decía recién el segundo impacto o, o, o cosa importante que consiguen las empresas es eh, una comunicación más efectiva porque desde que por ejemplo ventas mete un pedido y, y, y lo confirma por ejemplo el almacén ya sabe que tiene algo que surtir entonces la comunicación se hace mucho más inmediata eh, generalmente las empresas que no tienen un ERP al tenerlo, se puede decir que evolucionan tecnológicamente como empresas y además consiguen estandarizar las formas de trabajo. Generalmente las empresas cuando no trabajan con un sistema integrado, como puede ser un ERP, cada quien trabaja a su forma con diferentes programas o diferentes archivos. Entonces no hay un lineamiento único de trabajo que rija la empresa. Los ERPs estandarizan la operación de todas las personas de diferentes áreas de la empresa. A ver, pero entonces... ¿Cuando una empresa compra un ERP, con eso es suficiente? No, la verdad es que la compra del producto no resuelve todo el tema de una implementación. El producto como tal, pues es un software que se tiene que instalar en computadoras y servidores y bla, bla, bla. Pero todo el proceso de alineación de una empresa a cómo debe de trabajar dentro del RP implica una cantidad de trabajo, implica que... Tienen que existir ciertos roles, siempre es muy bueno que los directores o el director de la empresa estén supervisando todo el proceso, que sí son líderes del proyecto del lado del cliente y del lado del proveedor, que existan usuarios clave, eso es literalmente la clave, porque el usuario clave es quien conoce muy bien su área de trabajo, las necesidades que tiene todo su, su por así decirlo, su proceso o sus procesos y es muy, muy deseable, eh, prácticamente es bastante... Bueno, que exista, pero no es imprescindible que exista un área de sistemas. Okay. Eh, pero, digo que es deseable, pero no es estrictamente necesario. Okay. A ver, papá, entonces si es un sistema, ¿no es indispensable que también estén involucrados los sistemas? sistema? Eh, indispensable no, mi amor. Es deseable. Estos proyectos generalmente se ven como proyectos de área de sistemas. Uh -huh. Pero en realidad son proyectos de toda la empresa. Entonces... El área de sistemas es un área importante desde todos los factores y aspectos tecnológicos que, que, que involucran la implementación de un ERP. Pero por lo general el área de sistemas no es la, el área que decide sobre ciertos procesos o sobre ciertas políticas de la empresa o sobre ciertas reglas o formas de operación que tiene la empresa. Por eso es que en realidad cuando se le da un enfoque de sistemas, es cuando realmente se empieza con el pie izquierdo y es una de las muchas razones de por qué estos proyectos fracasan tanto. Ah, bueno, tiene sentido entonces, porque a lo mejor el área de sistemas no sabe cómo trabaja el área de ventas, ¿verdad? Por eso es que tiene que haber un usuario clave por cada una de las áreas, Ajá. no es solamente el área de sistemas. Oye Ariel, a ver, déjame entender algo. Supongo que cada proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de arranque, que, uh -huh. que es algo que me supongo cada cada empresa implementadora lo plantea así. Uh -huh. Pero, ¿y qué pasa con los imprevistos? Bueno, por lo general estos proyectos nunca terminan a tiempo. Y la forma el por qué no terminan a tiempo es justamente porque no se toman en cuenta todos los imprevistos que pueden llegar a suceder en una implementación. Generalmente la planeación de todo el proyecto se hace muy bonita, se hace muy bien, muy perfecta, de hecho podríamos decirlo, eh, pero esa perfección de planeación jamás se cumple. No existe como tal una administración de la incertidumbre que tiene que ver con todos estos imprevistos. ¿sí? Cuando no se administra la incertidumbre es cuando los proyectos se salen de control, se salen de costo, se salen de tiempo y también es una de las razones por las cuales estos proyectos a veces incluso se terminan de, de desechar. De, de, las empresas desisten de hacer el intento de implementación porque a veces esas extensiones de costos y de tiempo son exageradamente grandes. ¡Ay! ¿Saben qué? Me voy a tener que presentar un poquito de esta charla este, para ir a cambiar el pañal. pero ¿Cómo se determina el costo de un RP? Eh, bueno, lo, siempre hay eh, costos, eh, por así decirlo, que engloban todo un proyecto. El RP, como tal, como producto, tiene un costo y generalmente eso tiene que ver con esquemas de licenciamiento que cada marca los maneja como mejor les parece. Siempre existe, obviamente, el costo de consultoría para hacer toda la implementación porque el sistema por sí solo no no te da, no se autoinstala no se autoimplementa no auto en una empresa eh, también hay costos asociados al soporte una vez que el, la empresa arranca operaciones con este sistema eh, siempre hay un costo de soporte para estar dándole como que dice constantemente soporte y mantenimiento como tal a, a la implementación hecha en el cliente, en cada empresa y además el costo de mantenimiento anual, estos sistemas eh, como son sistemas que cubren muchos procesos de negocio y muchos procesos de hecho son algunos de aspecto de índole legal por ejemplo la factura electrónica en México o muchos otros temas que tienen que ver con temas muy muy propios de cada país, entonces ahí siempre sucede un costo de mantenimiento Ok, y ¿cuál es la mejor marca de ERP? No hay una mejor marca, la verdad es que todas las marcas son buenas hay sistemas que están más apegados a ciertos modelos de negocio, por ejemplo, están los sistemas que se le conocen como verticales, en donde, por ejemplo, en el ámbito de hospitales, por ejemplo, hay sistemas muy especializados al manejo y administración de hospitales, como pasa en el mismo tema de la educación, hay sistemas que están muy, muy apegados a todos los lineamientos educativos que tienen que cubrir una, una escuela o una universidad. Este, y bueno, así en, muchos, en, en hotelería, en restaurantes, hay muchos sistemas que, que cubren muy bien esos, esos modelos de negocio. Okay. Pero no hay un ERP bueno, o sea, todos son buenos, eh, todos son malos, dependiendo cómo se hayan implementado. Okay. Ahí vas a encontrarte fracasos en todas las marcas, sí. y esto no es una característica de la marca, sino de la forma en la que se hizo la implementación. Okay oye pero, y entonces pues la verdad es que conoces de todos los giros ¿no? para poder implementar, o sea, no. sabes... No, justamente por eso es muy importante cuando hace un rato comentábamos de quiénes eran los que tenían, los que tienen que formar parte de un equipo implementador yo les comentaba que era muy importante el conocimiento que tienen los usuarios de cada una de las áreas porque es imposible que un consultor conozca de todos los giros de negocio del mundo. Imagínate que eso te pondría en una condición prácticamente de súper poderoso en cuanto a conocimiento. Para mí? Estaría, pero no es factible. Entonces, esa es una pregunta que a mí me hacen todo el tiempo los clientes. Me preguntan, oye, ¿tú cuánto sabes, por ejemplo, del giro alimenticio? Yo no sé nada del giro alimenticio, eh, como tampoco sé de, de una comercializadora de productos agrícolas. Eh, como tampoco sé de una fábrica de cartón o papel porque en realidad yo no tengo que saber de giro para poder implementar mi RP el cliente sabe hacer muy bien lo que hace eh, las empresas hoy operan, hoy generan ingresos, hoy trabajan de, de ciertas formas eh, al final todo ese conocimiento lo tenemos que sumar al conocimiento que nosotros como implementadores tenemos de cómo la empresa tiene que hacer para seguir trabajando pero dentro ya de un rp usando todas las opciones que tenga un rp entonces muy probablemente lo que va a cambiar en la empresa no es lo que van a hacer sino cómo lo van a registrar entonces lo que van a hacer lo van a seguir haciendo siempre igual habrá algunas mejoras que se irán dando en el camino pero pero yo no tengo imagínate que yo me vuelvo un experto en un giro pues me acoto mi, mi mercado o, o mi ámbito profesional a solo un giro no, no, no no es, no es razonable pensar así. Claro, ahora me deje, eh, o sea, recuerdo las veces que has comentado que muchas veces cuando quieres implementar, el mismo cliente quiere llevar la batuta de decir cómo quiere que se haga el proyecto, ¿no? Pero sí. ahí es donde viene zapatero a tu zapato. Tú sabes cómo implementar, pero el cliente sabe cómo trabaja su negocio. Exacto, exacto. Yo jamás le voy a decir a un cliente cómo tiene que trabajar. Le voy a decir cómo llevar sus operaciones dentro de un registro del sistema, de cómo registrarlo dentro del sistema, pero no cómo él tiene que trabajar. El experto es él, es su giro, el experto, si me puedo definir como experto somos nosotros, aunque no nos gusta decir que somos expertos porque en realidad experto te pone en la condición de que no tenés más nada que saber y la realidad es que nosotros aprendemos con cada proyecto. Entonces, si una empresa tiene ERP o contrata un ERP, ¿automáticamente aumenta sus ventas? No, eso es una mentira que Muy muchos bien. fabricantes de ERP dicen. Hay, hay desafortunadamente mucha publicidad engañosa alrededor del ERP. El ERP no es para vender más, el ERP es para tener más control. Los sistemas ERP, al final, como lo decíamos hace, al principio, son sistemas que te permiten tener una visión global financiera de toda la empresa y es en base a esa visión que, que se tiene control de la empresa. Es decir, si yo tengo más inventario del que debería tener y lo veo en mi, en mi estado de resultados, entonces eso es un claro indicador de que no puedo seguir abasteciéndome. Eso... Entonces, Ariel, ¿cómo hacen las empresas para hacer este tipo de contrataciones? Eh, bueno hay muchas formas generalmente lo que siempre sucede es que las empresas literalmente se contactan con el proveedor de su interés suelen evaluar hacer algunos tipos de evaluaciones y a veces también incluso se hacen procesos un poquito más formales tipo como de convocatorias que se llaman eh, de tipo RFI que significa eh, request for information en donde se, se establecen las reglas o las bases de una, por así decirlo, licitación este, pero mayormente yo no, no creo en este tipo de forma porque mayormente los que evalúan no tienen en su haber o en su historial profesional mayormente no tienen la experiencia de haber implementado un solo proyecto entonces esto hace que eh, Casi siempre estén prestándole atención a, a cuestiones que nada tienen que ver con, con lo relativamente importante que es la forma en la que se tiene que poner en marcha este tipo de herramientas. Generalmente se, se enfocan en funcionalidad de los sistemas y en algunos aspectos relativos a, no sé, la estructura de trabajo de un proveedor, cuántas personas tiene y, y qué experiencia tienen estas personas, pero mayormente le restan importancia al proceso de implementación y en una buena cantidad de casos, eh, aunque se hizo todo una tema, un tema de, muy formal, de, de, de un RFI y todo esto no garantiza el éxito de los proyectos, no siempre terminan a tiempo, no siempre tienen todo el alcance que se había pactado en la propuesta o si, si terminaron a tiempo generalmente se les quitó alcance a una propuesta, entonces también es, es, es un poquito delicado hacerlo, hacerlo de esta manera, aunque esto no es siempre así. Hay algunos contados casos en donde sí este tipo de forma de contratación sí da mejores resultados. O sea, ya, conclusión: no hay sistema buenos, o sea, no hay uno mejor que otro, no. este, todos son buenos a final de cuentas. Sí. O sea, o, o, o no son... Pues sí, todos son buenos. Todos son buenos. Y lo importante es como tener la metodología de cómo se va la implementación. Sí, sí, son proyectos que tienen una tasa de fracasos tremendamente alta. Entonces, lo único que garantiza realmente que tú tengas una implementación exitosa es la forma en la que se hace la implementación no el sistema y no porque un sistema tenga mucha funcionalidad eh, eso te va a garantizar el éxito de tu implementación y no porque un sistema te cueste más barato es que sea mejor y no porque te cueste más caro tampoco es mejor entonces realmente el enfoque de, de las personas que deciden contratar este tipo de, de implementaciones debiera estar en el proceso de implementación y no en la herramienta la herramienta es importante pero al final si es una herramienta que ya está implementada en muchas otras empresas pues eso ya demuestra que el sistema sí funciona eh, si es una herramienta que recién aparece en el mercado bueno y no tiene ni una sola implementación hay que ponerle un poquito de atención a la herramienta porque hay que estar seguros de que sí funciona pero si es una herramienta que ya está implementada y funcionando en otras empresas Funcionalmente ya está bien, lo que deberíamos o lo que los empresarios deberían hacer es enfocar su atención en este proceso de implementación que garantice que tú te vas a quedar con una implementación bien hecha.